La 28 a semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus propios padres asesinaron. Así se convierten en testigos y aprueban lo que hicieron sus padres, que ellos los asesinaron y ustedes construyeron los sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les enviaré profetas y apóstoles, pero matarán a unos y perseguirán a otros. De modo que Dios pedirá cuentas a la gente de esa época, de toda la sangre de los profetas que han derramado, desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías al que ejecutaron entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se les pedirá cuenta a la gente de esa época. Hay de ustedes maestros de la ley porque se han apoderado de la llave del conocimiento. Ustedes no entran y les impiden entrar a los que vienen. Cuando Jesús salió de ahí, los maestros de la ley y los fariseos se indignaron muchísimo contra él y comenzaron a atacarlo con preguntas acerca de muchos temas, tratando de atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas. Ustedes edifican sepulcros a los profetas después que sus padres los mataron. O sea, los fariseos honraban a los profetas muertos, haciéndoles monumentos, pero ni escuchaban a los profetas ni a Jesús enviado por Dios. Además, al igual que sus antepasados, persiguen y matan a los mensajeros de la buena noticia del reino, enviados por Jesús. Por eso tendrán que dar cuenta de toda la sangre derramada en la historia, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Es decir, desde el primer asesinato de la historia, Abel, hasta el último narrado en la Biblia hebrea, la de Zacarías, que es alguien diferente al profeta del mismo nombre. Es lo que van a hacer con Jesús también, porque presenta una fe y un Dios muy distinto del que ellos están acostumbrados. La denuncia de Jesús a los fariseos nos acecha de forma permanente la hipocresía de vida y la importancia que damos a lo superficial y externo. Otra acusación, esta vez para los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la ley, no han hecho buen uso de esa llave, no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época. Lo que dice aquí Jesús, son denuncias contra todos los que de todo lo que hacemos, y lo que se dice aquí es muy fuerte, los hombres de la religión no soportan a los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 Husano. profetas, los perseguimos, los desprestigiamos y si es necesario los matamos. Y luego escribimos sus biografías, las dedicamos calles o monumentos en nuestras ciudades, a veces hasta los canonizamos. Pero por supuesto no hacemos lo que ellos nos dijeron. Esto puede pasar en la sociedad en la que puede estorbar a los poderosos, las voces proféticas que se levantan contra las injusticias. Puede pasar en la iglesia, en la que a veces se hacen callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico, aunque después se les rehabilite o incluso se les canonice. Y puede pasar en nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos cuando somos criticados y hacemos lo posible por desacreditar a esos profetas que se atreven a llevarnos la contra. Nos estorban los profetas vivos, no los muertos. La raíz del problema está en la idolatría. Sí, idolatramos y adoramos como dioses, que son imaginaciones nuestras y representaciones que nosotros nos hacemos de Dios y de las cosas que nos pueden llevar a Dios. Y eso es lo que denuncian los profetas. Precisamente el hombre piadoso es el que corre más peligro de configurar a Dios a su imagen o según otra imagen. No existe ni una sola verdad de fe que no podamos manipular idolátricamente. Solo hay verdad incuestionable en la bondad, en el respeto y en el amor. Además podemos merecer también la otra palabra de Jesús a los juristas. Nos sentimos propietarios de la verdad guardando sus llaves, de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación. Nos creemos los únicos que tenemos razón en todas las discusiones, sean importantes en el ámbito eclesial o más cotidianas en nuestra familia o círculo comunitario. Que el Señor los bendiga.